Todos tenemos nuestra, nuestra parte de responsabilidad. Está claro que quien más puede empujar eh, es desde arriba, ¿no? son las administraciones, eh, todos nuestros representantes políticos y más, más cuando existe una legislación, como es en el caso de Extremadura, en otras muchas comunidades también, ¿no? pero en el caso de Extremadura que existe ya una ley de igualdad del colectivo LGTB. Eh, soy Ana Paricio Brandal, eh, soy docente de secundaria y, bueno, soy madre de, junto con mi mujer, somos madres de dos hijos, una niña de seis y dos niño de tres años y, bueno, y somos activistas LGTB. Pues, bueno, en primer lugar, sí me gustaría darle una enhorabuena a Antonio Juan por el trabajo que ha hecho, ¿no? Eh, creo que este trabajo muestra lo fácil que es uh -huh. incluir la diversidad familiar, la diversidad afectivo-sexual eh, o la diversidad de género, cualquier diversidad general eh, en los materiales educativos pero realmente por motivo que sea eh, esta diversidad no está recogida en, lo, uh -huh. en el material educativo en general ni en libros de texto ni en recursos entonces Creemos que está fallando esa parte, esa parte en la que realmente si eh, una ley en cierta manera eh, está eh, sugiriendo, está obligando a que en unas programaciones didácticas o en, un, en unos planes educativos de centro eh, se, se contemple mm, a través de actividades, o a través de sí. eso ya es, está más abierto, ¿no? se contemple ese tema de la diversidad para que se trabaje en los entornos educativos y no se hace, Aquí alguien habrá que, que pedirle responsabilidades sí. y que se haga cargo de esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que eh, lo principal es la, la naturalidad, o sea, eh, no hablar de diversidad, en general de diversidad, ¿no? Uh -huh. Pero en lo que nos está ocupando ahora mismo no hablar de diversidad afectivo-sexual o diversidad de género eh, es, ya no es omitir, yo creo que ya es mentir ¿no? al, al alumnado que tienes uh -huh. delante, ¿no? Entonces, eh, cada uno y cada una de nosotros en nuestras materias podemos tratarla de, de muchas maneras. Sí es verdad que a veces pecamos de, de formación y de información, ¿no? Entonces, aquí creo que lo que son los centros de los CPR, los centros de profesorado y recursos, creo que tienen una importante labor por hacer para que se oferte más, más formación para el docente o más grupos de apoyo, más porque... Como comentaba antes, hay, por ejemplo, fundaciones o asociaciones como Fundación Triángulo que están para ellos ya los que pueden acudir en cualquier momento. ¿no? bueno Mi nombre es Antonio Juan Delgado García, actualmente soy miembro del grupo de software educativo de Extremadura. bueno el proyecto CREA es una iniciativa del, digamos, del, pues del propio gobierno de Extremadura, en este caso, digamos, el, lo que es el Servicio de Tecnología, apuesta por un, digamos, un trabajo de, la, de creación de recursos educativos abiertos. Bueno, pues este REA, que va relacionado con la familia, es un REA dentro de un macroproyecto que yo lo he llamado, bueno, pues otras maneras de entender o aprender inglés. Y bueno, aparte de, de trabajar por lo, que, lo, lo típico, ¿no? los contenidos referidos a la familia, a, eh, pues a, a los países, nacionalidades, pues digamos que tiene un aporte diferente y especial, creo yo que es el tema de la familia, hablar un poco de la diversidad familiar, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo pues bueno, entendemos la familia de una manera, pero estos días actualmente creo que tiene, tenemos que hablar de otra cosa, ¿no? de, de que la familia no solamente es mamá, papá y hermanos o no hermanos, sino que hay otro, otro tipo de familias, familias homoparentales, familias de, bueno, de hijos adoptados, familias sin, sin hijos… Y un poco, en el, digamos, como a modo introductorio en el recurso, pues aparece un poco un artículo que habla sobre esto. Ahí el, el alumno va a ver un vídeo donde, digamos, pequeños personajes, como yo les llamo, el 10 niños, pues hablan un poco de lo que entienden para la familia. De ello aparece una niña que dice: Pues mi familia para mí es mi mamá, mi gato y yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el ver pues, que la familia es algo diferente, y algo importante, algo respetable y que creo que desde nuestro punto de vista o, o como nuestro papel como educadores debe aparecer en las escuelas, debemos enseñar a nuestros alumnos, por lo menos mostrar esta realidad, que es una realidad pues patente, evidente y que debemos respetar.